Que tendrían que ver con el respeto de la, por ejemplo, en la Asunción Mineras, el respeto del territorio, la reintegración del baño, las indemnizaciones o la reubicación de las comunidades en espacios con igual valor económico, simbólico y cultural. Entonces, son condiciones que se tienen que ir generando poco a poco y que nos permitirían delimitar que a la hora de pensar en el derecho a la consulta, se debe de pensar que sea sobre cosas que afectan a la comunidad, eso les da un derecho preferente por la condición de desigualdad frente a la que han estado, que eh, debe de ser de manera previa que se realice el recurso, pero también, por poner un ejemplo, que es el caso de la comunidad inqui en Nicaragua, que es un caso paradigmático en la Corte Interamericana en 2002, la Corte Interamericana decide que eh, esta comunidad tiene derecho preferente sobre la, una empresa que se llama Solcans eh, que iba a hacer una explotación minera dentro de su territorio porque no se les consultó de manera previa al grado incluso de que mandatan a la organización, a la empresa a que destruya el proyecto de inversión para reinstalar a la comunidad y esto es súper interesante porque aquí a explicar estas demandas como la de la Temolente, de Morelos, ¿no? Yo prefiero la vida, sí, qué bueno te has invertido mucho dinero, pero la vida es más valiosa que cualquier desarrollo de cualquier tipo, ¿no? Por favor, ¿no? Es decir, un poco lo que, es, en este caso, esta comunidad que comentas de Chapas estaría en posibilidad de solicitar que Coca-Cola este termine con todo lo, el supuesto desarrollo que, que realizó y dejar la comunidad. Sí, sí, y que me... No, creo que no tenemos suficiente tiempo, pero solo quiero darle idea para pensarlo, ¿no? que si lo pensamos en función del aeropuerto, el aeropuerto de la decisión fuerza. Bueno, o tendría que sido ¿no? no sé todavía está por verse qué se va a hacer con el territorio, con lo que se haya construido, pero no importa lo que se haya gastado, si se está pasando por encima de los derechos de las personas. Porque uno, uno de los grandes problemas que hay detrás de la Administración del Derecho, por eso decía que es un término también ideológico y que tiene que ver con posturas políticas, es lo que privilegiamos. Si privilegiamos la inversión pública sobre los derechos, o los derechos sobre las inversiones. En la medida que tengamos claro, esa valencia es que podemos primero asumir lo que hay que hacer para combatirla, pero también cuál es la solución que le estamos dando decía este Rodolfo Sáenz ¿no? cuando lo mandan a negociar de joven el, la movilidad de las comunidades de la empresa de Papalópa decía nosotros le decíamos a la comunidad les vamos a dar territorios que están mejor tienen mayor capacidad de cultivo son más amplios les vamos a dar una indemnización en términos económicos había una mejor territorio similar con mejores características o sea, lo no van a poder explotar mejor les vamos a dar dinero económicamente hablando el beneficio era evidente dice hasta acá quien me dijo no porque aquí tengo mis muertos pero entonces lo que mencionabas de la reubicación aquí hay una contradicción no siempre es posible y eso lo deciden ellos eso lo deciden ellos pero lo que se está pensando dentro de este especificidades que van surgiendo respecto al derecho a la consulta es que lamentablemente el tema de los derechos humanos generalmente actúa de manera reparatoria. Lo ideal es que sea previa, libre, informada, pero estos criterios se están pensando sobre el presupuesto de que a veces empresas o estados no lo respetan. Entonces, digamos que la única manera de reinstalar el daño es establecer criterios claros de qué significa la integración del daño, como la reubicación. Y como es algo en construcción, porque también podría suceder el problema, que es un problema de la opinión pública, de que si no es válido o si no es posible aplicar el derecho, pues renunciamos a él. aquí la idea sería: bueno, no se ha llevado a cabo, los criterios no están claros aún, pero el derecho al consulta también significa que si no se pudo hacer de manera previa, eso le da un plus a la comunidad para determinar los criterios de reparación. O sea, no es que si ya no lo hiciste, pues ya ni modo, vamos con el siguiente caso. Si no, no lo hiciste, incumpliste dos veces. Vulneraste el derecho de la comunidad y ahora estás obligado a reparar. Antes solo estabas obligado a garantizar y a negociar. Entonces el derecho se multiplica, ¿no? Por eso es tan problemático y ha causado tanto conflicto delimitar qué significa consultar. Consultar es una toma de opinión, ¿sí? Es... Escuchar la opinión de la gente, ¿sí? Entonces yo presento mi proyecto, le digo a los que están ahí, ¿están de acuerdo? Si me dicen que sí, pues ya, aceptamos el proyecto, ¿no? Estoy hablando de un sábado, y el argumento es consultar o a sea, la comunidad. Consultar es preguntar, yo pregunté, la comunidad me contestó, y actué conforme a lo que me contestaron, ¿eh? Consentimiento, consulta. ¿Fue respetuosa de los procedimientos de la comunidad? ¿Por qué no? Estaban allí, Manuasada No tuvieron la información suficiente ¿Quién dice que los que estaban ahí eran las autoridades de la comunidad? Tal vez sí, ¿no? Pero seguro Fueron los simpatizantes del proyecto y no los simpatizantes ¿Hay un conflicto político ahí? Sí. ¿Cuál es el conflicto político? Determinar el interés del grupo como un criterio importante para debilitar los proyectos. Eso se puede hacer solo consultando, ¿no? Requiere un proyecto más complicado. El derecho a la consulta, y por eso claro, lo al inicio cuando presentaba la, el tema de hoy, es el derecho a consultar y a participar. O sea, no se trata solo de consultar, sino de participación. ¿Por qué la participación es política? Porque toda opinión que incide sobre la toma de decisiones determina el destino de la comunidad. Y todo aquello que está susceptible de determinar el destino de la comunidad es susceptible de ser politizable. Si se me consulta para saber mi opinión, se está quitando lo político a la toma de decisiones. Si mi decisión se va a utilizar para... Si mi opinión se va a utilizar para la toma de decisiones, se le reviste de su poder político. Entonces el debate se hace. En la instrumentalización, ¿qué se va a hacer? Tener un mecanismo administrativo para saber qué opina la gente? ¿O construir una estrategia jurídica para fortalecer un derecho de participación a la decisión? ¿Qué se va a decidir? lo que los tiempos electorales, políticos y la fortaleza de las comunidades puedan hacer que se decida. Y que los ejemplos de las aplicaciones de la consulta van a incidir de manera positiva o negativa en la delimitación. Porque si las consultas funcionan, funcionó la del aeropuerto, nos quedamos opositados al aeropuerto y dijimos, pues, qué varilla, ¿no? Así de rápido, mano alzada. Bueno, no fue mano asada, se fue así con la tinta. Pero ahora empezamos a ver otros problemas asociados a quién tiene el derecho preferente a decidir. ¿Un proyecto local como una termoeléctrica tiene que decidirse nacionalmente? Porque lo que se está llevando a juicio ahora es a ver si se consultó a Morenos si se consultó a Puebla. Son sujetos interesados. ¿Qué es interesante es hacer orden? Manera apropiada, ¿no? sujetos interesantes. ¿por qué? Porque en, un, en Morelos está la termoeléctrica y en Puebla van a, va a ser comunidades beneficiadas del proyecto. O sea, la luz que se genera en esa termoeléctrica va a ser llevada a Puebla. Las comunidades de Puebla dicen, sí, sí a la termoeléctrica, pues queremos luz. Las comunidades de Morelos dicen, no, porque está construida sobre nuestro territorio. ¿Quién tiene derecho preferente de decisión sobre el proyecto? No. La decisión simple sobre la suma mayoritaria de los votos, 60 a favor, 40 en contra. Todas las comunidades de Morelos votaron en contra. Y las comunidades de Puebla, en su mayoría, votaron a favor. ¿Me explico el problema? No es tan sí. sencillo como solo sumar votos. Se hizo... ¿Con la información adecuada? ¿Algunos de es del sol? No. ¿Por qué dicen que no se usa con la información adecuada? Porque no dan la, las cosas transparentes, no las hacen especificadas para que todas sus partes se enteren. ¿En qué se van a granitas y en qué ¿Se hizo de buena fe? con un mecanismo apropiado, con una participación real, que es lo que realmente me interesa a mí dentro de este derecho. Porque participaron los que quisieran. ¿Quién toma las decisiones? Los que participan, ¿no? los que no participan pues, con la pena no participaron su problema de democracia sí pero el problema de participación tal vez no es más relevante sino que la participación estuvo restringida o limitada por el mismo recurso o por el mismo procedimiento había información apropiada, tal vez no, se respetaron los tiempos, fue de un para otro, incluso yo diría que ni siquiera fue de buena fe ¿Por qué? Porque se había prometido la cancelación y después se negocia si se cancela o no. Bajo una postura podría decir que es un mecanismo democrático, no hay que considerar a todos y la opinión individual de ¿no? alguien. Pero si los afectados de manera directa dijeron no y la mayoría de la población sí. O sea, no estoy intentando presentar respuestas sino solo problematizar las consultas. ¿no? El problema es de quién tiene derecho a qué ¿Por qué? ¿Y cuál va a ser el mecanismo de delimitación? Al menos lo que podemos decir, como una respuesta provisional, para ya cerrar, pueden decidir o tienen derecho a participar de manera preferente, tienen derecho a participar todos aquellos que se van a afectar de manera directa, al menos sobre este criterio muy particular, preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades. Eso quiere decir que no es todos los casos donde demuestren un interés legítimo, sino que el derecho preferente como derecho de los pueblos indígenas está mediado por poner en duda la existencia de la misma comunidad. Entonces, el interés legítimo es el interés de toda la sociedad, pero el derecho preferente solo se constituye por el riesgo y la permanencia de las condiciones de desigualdad que históricamente han sufrido. ¿Cuál tiene que ser el procedimiento? es que en cada caso la comunidad con mediación entre los actores implicados, ya sea el Estado, o las empresas, o hasta y las empresas, determinen en función de las formas con las que deciden. Los criterios generales, ¿cuáles son? Pues tendrían que estar mediados con estos principios que decíamos. ¿no? Principios generales que sí pueden ser subjetivos, pero que al final son, creo que me gustó lo que decía la compañera, criterios de una ética mínima.